Bueno, seguimos acá en Claxo 2022, en la carpa principal. A mi lado se encuentra eh, Ana Lucía Fernández Fernández. Bienvenida, Ana Lucía, es doctora en sociología, también es investigadora del Instituto de Estudios de Género de la UNED de Costa Rica y profesora de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, por este día, el último día de Claxo, ¿verdad? Este.. Congreso que ha estado fenomenal, lleno de actividades, muy, muy emocionada de, de estar aquí. Ana Lucía, bueno, hace ratitos, hace unos minutos, teníamos acá a um, la productora, la dirección también de El tiempo de la hormiga, uno de los documentales que está siendo proyectado acá en Claxo 2022 como parte del Festival Internacional de Cine, y hablaban sobre una cuestión que, que te convoca, ¿no? Que eh, es el tiempo que se utiliza para los cuidados, porque justamente tienes eh, algo que se llama Diarios del Uso del Tiempo. Y quería empezar por allí, porque hablarnos sobre las tareas de los cuidados, que sin duda alguna es uno de los debates principales eh, que se están gestionando acá en Claxo 2022, contarnos sobre cuánto tiempo utilizamos las mujeres, las niñas, en, en, las tareas, en las tareas de cuidados del hogar. Pues sí, ese es un tema. Muy interesante y es de hecho mi especialidad ya que las investigaciones que hemos estado haciendo en el Instituto de Estudios de Género eh, van en esa línea, nosotros somos parte de la Comisión Interinstitucional de Contabilización del Trabajo Femenino No Remunerado en Costa Rica, somos parte también de lo que ha sido gestionar las encuestas de uso del tiempo en el país y asimismo eh, hemos hecho investigaciones en términos cualitativos y… En los términos cualitativos es donde entran estos diarios de uso del tiempo. Estos diarios de uso del tiempo, lo que hacemos es medir el tiempo de un día completo de una mujer. Eh, es un trabajo muy, es muy detallado y muy específico porque generalmente las mujeres, en especial, hacemos tantas cosas que no nos damos cuenta, hacemos cosas simultáneas también. Entonces cuando ellas empiezan a hablar sobre todo lo que hacen, hay muchas cosas que ellas olvidan, por ejemplo hablamos del tiempo necesario, cuánto tiempo se ocupa para cosas personales, verdad, como el, el bañarse, el comer, cosas súper personales, pero también ese tiempo comprometido que es todo lo que hacemos sin ninguna remuneración económica y la remuneración económica sin remuneración económica que quiere decir eh, todo lo que hacemos en trabajo de los cuidados trabajo doméstico y también ese tiempo de administración del hogar que es un tiempo que no se ve verdad esto quiere decir este lo que hacemos por ejemplo que tenemos que ir a comprar las verduras que falta la medicina este todos estos tiempos de mantener un hogar de la planificación todo esto cuenta en este tiempo comprometido, igual sumamos lo que es el tiempo remunerado, verdad? lo que hacemos por, por una remuneración económica y, el, y los tiempos de desplazamiento, que es todo este tiempo que duramos trasladándonos de un lugar a otro, sobre todo cuando vamos a nuestros trabajos y bueno, las investigaciones que hemos hecho han sido con jefaturas, eh, jefaturas femeninas migrantes en Costa Rica. Y esos, esos, eh, esa metodología, nos, nos, los resultados, lo que pudimos ver es que las mujeres, cuando sumamos ese tiempo comprometido, el tiempo de trabajo remunerado y los tiempos de desplazamientos, las mujeres utilizan aproximadamente 71 horas semanales de lunes a viernes, sin contar los sábados y domingos, porque muchas de ellas en la investigación también trabajan sábados. ¿verdad? Entonces ahí vemos el nivel de de explotación porque en estas investigaciones consideramos el tiempo como un indicador de bienestar, entonces esto quiere decir que a menos tiempo tú tengas, hay más pobreza de tiempo, ¿verdad? Y esa pobreza de tiempo se refleja también en temas de autocuidado, porque estas mujeres trabajan para los otros, ¿verdad? Están todo el día trabajando para los otros con mucho sacrificio y además todo esto se se mantiene bajo una estructura patriarcal donde creemos que por ser mujeres, culturalmente nos han dicho que todo este sacrificio y este amor que hacemos, este trabajo por amor que hacemos, no es trabajo, cuando realmente es trabajo, ¿verdad? Y todo, en, digamos, la consecuencia de esto es la salud de estas mismas mujeres, ¿verdad? Son mujeres precarizadas que no tienen, no tienen salud ni mental ni física porque están todo el día trabajando, se levantan a las 4 de la mañana… Duermen a las 9, 10 de la noche y al día siguiente lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí vemos el nivel de explotación que viven estas mujeres y sobre todo las mujeres migrantes. Hay una cuestión que, que yo creo que es clave y que todos hemos experimentado en algún momento, que además es el tiempo que dedicamos en pensar en lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, y digo incluyéndome, porque creo que somos también parte de, de, de esto. Así que eh, preguntarte, empezar, ¿no? Por cómo, cómo, cómo reorganizar las tareas de cuidado dentro del hogar, o sea, que empezamos en acciones concretas, cómo, cómo podemos empezar a avanzar a esa sos, hacia esa sociedad del cuidado. Pues sí, ese, ese, ese es el gran reto, desde eh, de los estudios eh, de cuidados a nivel académico y también estamos tratando de, de meter esta agenda a nivel política, es la corresponsabilidad social de los cuidados, que tiene que ver con un régimen de cuidados donde todos y todas participemos que se quite esta idea de que, es, que el cuidado es una cuestión de mujeres, o sea, se necesita un cambio cultural donde los hombres también participen, sobre todo en Latinoamérica, es muy evidente con las encuestas de uso del tiempo que las mujeres hacen hasta el triple de horas de trabajo de cuidados, eh, que los hombres, no importa la clase social, no importa la edad, o sea, esto nos, es, por eso son tan importantes estas encuestas de uso del tiempo, que en Latinoamérica somos estamos a la cabeza, digamos, hay muchos países implementando esto, pero también es importante que participe el Estado y el mercado, porque al final es un régimen de cuidados lo que estamos tratando de impulsar que, y que este régimen sea de carácter desfamilista. Esto quiere decir que todos los actores de la sociedad tienen que responsabilizarse, solidaria y colectivamente, con la mitad de la población, que somos las mujeres, ¿verdad? Para que todo el mundo vea este este trabajo, porque es un trabajo como responsabilidad de todos y todas y todes. Hablando sobre algo más específico, eh, porque mencionabas a propósito de la, del tema de la migración, eh, en México y en Centroamérica creo que el tema de la... Empleada del hogar, la empleada doméstica es un tema que tiene muchísimo peso porque son eh, sujetos activos en la economía, productivos, pero que generalmente están como detrás, no están, no son reconocidos en nuestra sociedad. Entonces, ayer hablábamos con Patricio Dobré, eh, justamente eh, como en, una, en un contexto migratorio y nos preguntábamos quiénes cuidan a las que cuidan. Justamente esa fue mi tesis de do doctoral, esa pregunta. No, exactamente, por ejemplo, el, el conocimiento que yo tengo es en Centroamérica, eh, por ejemplo, en Costa Rica, la mayoría de las personas eh, trabajan, digo, de los migrantes, perdón, eh, provienen de Nicaragua, un 75% de la migración en Costa Rica proviene de Nicaragua y además eh, somos el país a nivel Latinoamérica que tiene más migrantes per cápita. Esto quiere decir que, bueno, somos un país que recibe migrantes y la mitad de esos migrantes son mujeres. ¿Por qué? Aquí vemos como un, un muy buen ejemplo de lo que son las cadenas globales de cuidado, ya que en Costa Rica las mujeres costarricenses han excedido a muchos derechos eh, humanos, como el acceso a la educación, las mujeres costarricenses son mucho más educadas que los hombres, eh, el acceso al mercado laboral y también han bajado muchísimo las tasas de fecundidad. ¿Qué pasa? ¿Qué que los arreglos al interno del hogar no se han transformado, entonces las mujeres están saliendo a trabajar, se educan, eh, pero no así los hombres están contribuyendo a resolver el trabajo doméstico de lo, y de los cuidados, entonces la única forma que hay o la más rápida es el, con la contratación de empleadas domésticas y en su mayoría en Costa Rica son, eh, provienen de Nicaragua o de Centroamérica, entonces ahí vemos que cómo hay una búsqueda, digamos, de, de, de traer a estas mujeres nicaragüenses en condiciones empobrecidas eh, para resolver este, este nudo crítico de los cuidados. Sin embargo, tenemos algunas iniciativas de cuidado en Costa Rica, pero no son universales, se sigue, se sigue reproduciendo un, un patrón cultural de que es una cosa de mujeres, los programas que hay son asistencialistas y no universales, entonces son como programitas con poco dinero, verdad, de parte del gobierno, entonces no podemos este, eh, dar ese servicio a nivel universal, entonces la única respuesta que hay en este momento es la contratación de estas mujeres eh, sobre todo migrantes eh, con malos salarios, por ejemplo, el salario más bajo en Costa Rica es el de la empleada doméstica y esto no es casualidad, porque este es el valor que se le da a este tipo de trabajos en las sociedades, el valor social que se le da, se refleja en el valor económico, que es este tema del… del de cuánto, cuánto vale este trabajo, sin embargo también en Costa Rica hemos hecho las cuentas satélites de uso del tiempo para medir cuánto vale este trabajo eh, dentro del PIB, dentro del eh, Producto Interno Bruto y ahí podemos ver que según las mediciones del Banco Central de, de, de Costa Rica, el trabajo doméstico no remunerado corresponde a casi el 26% del total del Producto Interno Bruto de Costa Rica, entonces es una cuarta parte verdad. y no lo estamos viendo, se invisibiliza porque lo que no, no se dice, lo que no se ve no existe y ese es el trabajo que estamos tratando de hacer desde estos ejes de políticas de cuidado y políticas de la vida aquí en Claxo también. Hablando sobre los desafíos eh, de las sociedades de cuidado ¿no? y, y en relación también al tiempo, eh, hay una cuestión que, que poco se habla o poco se toca porque siempre nos, nos enfocamos como en, en esto, ¿no? En, en nombrar lo que está invisibilizado, pero también de los beneficios que podría experimentar una sociedad de cuidados que no solamente van a beneficiar a las mujeres y al conjunto de, de, de, de feminismo, ¿no? sino también a la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que, que nos podría aportar una sociedad del cuidado en el que se reequilibren también eh, estas desigualdades de género? Muy importante también esa pregunta, porque de hecho ahora eh, lo que se está luchando, que ya es una realidad en las agendas regionales de género en toda Latinoamérica, es proponer el cuidado como un derecho humano. Esto ya se logró. Sin embargo, bueno, al nivel jurisdiccional ya está. Ahora estamos tratando de implementar esto, ¿verdad? En la práctica, en las agendas de cada país, las agendas políticas. Eh, es importante porque cuando vemos el derecho como un, un. Digo, perdón, el cuidado como un derecho universal, estamos hablando de autocuidado, de las personas cuidadas y las personas que cuidan, ¿verdad? Porque el cuidado es una cosa que pasa por todos los seres humanos, porque todos los seres humanos en todo nuestro ciclo vital vamos a necesitar cuidados, ya sea cuando somos bebés, niños, cuando estamos adultos mayores y tenemos una enfermedad y eso lo vimos ahora con la pandemia también. Este, entonces, este es un tema de todos y todas, porque todos en algún momento vamos a necesitar cuidados y vamos a tener que cuidar a alguien, por ejemplo, ya también vemos cómo las pirámides poblacionales en Latinoamérica se están… Están cambiando, por ejemplo, en Costa Rica también ahora tenemos más adultos mayores que niños y niñas. Entonces, esto es un problema también estructural a nivel político, social y económico. Entonces, en la medida que no resolvamos este tema, vamos a seguir reproduciendo desigualdades, no solo de género, pero también de pobreza, de pobreza, porque son nudos críticos de la desigualdad. Ana Lucía, eh, ya para, para ir cerrando. Cuéntanos algunas, compártenos algunas de las reflexiones que, con las que te quedas de, de Claxo 2022 en todas las actividades culturales, académicas que, que se han realizado. Bueno, eh, aquí para hacer un, un, un alto, una publicidad también, este, y hablando de Claxo, nosotros también pasamos... Participamos en las asambleas de Claxo y en la Asamblea Extraordinaria estamos muy contentos de parte de Costa Rica y sobre todo de la UNED, ya que, bueno, mi persona, con, con, junto con Eva Carazo, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, ¿verdad? que somos institutos de una universidad no tan grande es Costa Rica, propusimos eh, la reforma al artículo 29 eh, de los estatutos de Claxo, donde se incorpora y se dice eh, que debemos promover la paridad de género dentro de los mecanismos de elección en, en Claxo. Porque si bien había toda una discusión en la asamblea de que sí, tenemos una agenda feminista, somos pro igualdad de género, en ninguno de los estatutos se concebía esto escrito. Y como habíamos hablado antes, lo que no se dice, lo que no está escrito, no existe, ¿verdad? Entonces es importante dejarnos de de buenos principios, ¿verdad? Y sí lo vamos a hacer porque qué bonito, porque es bueno, sino hay que escribirlo, hay que visibilizarlo. Yo Nosotros entendemos que crear los mecanismos para lograr la paridad 50-50 es, es difícil por la forma en que se eligen los representantes en Claxo. Sin embargo, poner por escrito que vamos a buscar esos mecanismos es muy importante porque, como dije anteriormente, las mujeres somos la mitad de la población. Y ojalá que no seamos solo mujeres sino que se refleje la diversidad de esas mujeres y también de hombres, por ejemplo yo estoy muy satisfecha con la elección de, los, de la región en Centroamérica porque tuvimos eh, mujeres, tuvimos hombres pero también tuvimos personas jóvenes y eso es lo que lo que busca Claxo de una u otra forma, esa ori ori ori orientalidad y esa participación. Y de parte de, de todo el Congreso ha estado muy bueno, muchos, mucho mucho es que es tanto, ¿verdad? Que uno, más bien una quisiera ir a todo, no se puede porque es demasiadas las actividades que hay, pero muy satisfecha con, con todas las propuestas desde Karina Batiani, que tiene una agenda plenamente feminista, a mí eso me tiene muy satisfecha, eh, también el tema de no naturalizar las desigualdades, que es un eje fundamental y sobre todo en este momento tan difícil en el mundo y en Latinoamérica. Así que, no, pues muy contenta de verdad. Bueno, de eso se trata, ¿no? De actualizar los lineamientos de, eh, para los próximos años y creo que eso fue eh, uno de los objetivos cumplidos eh, de esta conferencia, de esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, CLACSO 2022. Estamos hablando entonces con Ana Lucía Fernández Fernández, profesora de la Universidad de Costa Rica, doctora en sociología y también investigadora del Instituto de Estudios de Género de la UNED. Estamos acá en la carpa principal siguiendo el, el minuto a minuto de todas las actividades que estamos realizando en CLACSO 2022. Acompáñenos, que esta es la última jornada de esta semana tan intensa de debates, de reflexiones, de compartir y de seguir tejiendo también redes y vínculos para hacer que las ciencias sociales puedan ser transformadoras de nuestra realidad. Así que estamos acá, nos seguimos contactando y viendo en Claxo 2022. AXO realmente es una oportunidad para como países latinoamericanos entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de, de una Latinoamérica mejor. Y hasta ahora me ha parecido increíble. Me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas y eso es lo que más me gusta. Feliz con este espacio, sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región eh, y pues nada, seguir aprovechando los espacios y los cursos que Claxo nos brinda. Creo que las disputas que se da a Claxo se, se aterrizan un montón a la realidad social. Que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros, para construir. Guajira.